Yo creo que aquí estamos en foco. Venga, vamos para allá. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato, recién llegado de entrenar, a punto de hacer uno de los vídeos que más me habéis pedido este año, que es cómo afinar en pretemporada. Y tengo a Adri que me está esperando ya. Pero antes, hombre familia, que hoy jueves, viernes, sábado y domingo estamos en Black Friday. Últimas equipaciones, últimas gorras e eh, últimas gorras últimos libros a entre un 70 y un 30% de descuento. Entonces, link aquí abajo, eh, en la web, cogéis el libro y conserva tus sueños, nunca sabes cuándo los vas a necesitar. Y vosotros, de todas estas postales, ¿con cuál os sentís más identificado? dos 2, 1, ya está un en cámara, entonces ¿Qué pasa? Yo, yo le aviso por si acaso, aquí estoy yo, ya sabéis, a veces en las fotos la gente me dice en Instagram, mi Instagram aquí abajo, pero, oye, qué fino estás Toda la gente te tiene loco, con que estás gordo, que gordo estás Coño, claro, porque, <risa> la foto, para la foto no <risa> respiro, la putada es que para vídeos esto es más complicado Entonces, para afinar para los vídeos, con mi entrenador Fisio, personal de la cabeza. Porque estamos muy un poco estropeados. Tenemos a Le Mustache. Y su Instagram está aquí abajo también para el que quiera entrenar, empezar pretemporada, afinar. Para que os funcione en Tinder, no. Eso llámame a mí que soy el coach de tal. Yo no tengo la culpa de ser tan guapo. Entonces, a ver. <risa> Hemos acabado temporada. Segundos en el Ultraman que nos fue muy bien. Segundos en Mongolia por equipos que nos fue muy bien. tan arriba que luego ha apetecido bajar un poco el ritmo, con lo cual aquí hemos podido... Se ¿Quién tuvo Quien Res... tuvo, retuvo. Reservorio. Entonces esto va bien porque si cuando acabas temporada, bueno, pues ganas un par de kilitos, cojonudo porque así el cuerpo se relaja, la cabeza, la cabeza se relaja, pero entonces hay que empezar la pretemporada y hay que... Hay que afinar, hay que afinar. aquí Aquí lo que vamos a hacer es, tenemos que tener en cuenta que tenemos un... un que es un animal, una bestia parda, una pantera y que está lleno de fuerza y vamos a, a priorizar sobre todo a, a, a cada comentario de estos buenos ¡Pam! 20 pagos Sobre todo lo que vamos a hacer esta temporada es bajar afinarnos porque como he dicho de fuerza vamos sobrados y en pretemporada lo que vamos a buscar es tener un volumen de trabajo bastante bastante grande pero con intensidad muy bajita qué significa esto que vamos a trabajar a frecuencias cardíacas bajitas 2 2 2 3 durante entre 6 y 12 semanas esto bien planificado lo que lo que va a hacer a ah, ¿12 semanas de pretemporada? ¿Tú me quieres reventar? No, pero claro, tú me dices, oh, tío, al final, al final, al final, o sacamos el cuchillo jamonero o te pongo aquí a rodar como un salvaje. A ver, aquí pasa una cosa, eh, ya lo sabéis. Eh, mira, en el vídeo del otro día en el canal de BH, el link aquí abajo, hablábamos de Peter Sala. Uh -huh. Hay gente que de Constitución es un palillo Total. Y hay gente que somos unos jabalís y, que, y eso tiene cosas buenas, cosas buenas es que ya de por sí A veces la gente, ¡Uy! todo hace muchas pesas que tiene brazos Chavales, esto viene de casa y de las Cosas malas, que a la que dices, ¡Uh! ¡Qué pata buena! Pero habría que reducirla un poco pues, pues no hay manera y cuando él dice 12 semanas no quiere decir 12 semanas de pretemporada sino que desde ahora que tenemos eh, lo que queda de noviembre y diciembre y en enero, que como aquel que dice no se compite y hasta febrero la primera, pues bueno, pues son esos dos Versazo. meses y pico que tendremos ahí. Lo vamos a distribuir. La semana tiene siete días. Va. Pues bien, nosotros entrenaremos de una manera consciente entre cinco y seis días a la semana, ¿vale? Joder, y esto es lo, lo consciente, ¿sabes? Imagínate que, no, este año va a trabajar inconsciente. 10 días a la semana. Y sobre todo vamos a trabajar por sensaciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos unos objetivos muy claros, pero durante esos 5 barras seis días de trabajo con los descansos que, que determinemos, vamos a estar sobre la bici o corriendo en plano un, un largo tiempo en el día. ¿Qué quiere decir? Que o a lo mejor o hacemos dos bloques, dos entrenamientos diarios o a lo mejor hacemos un entrenamiento diario, pero mucho más largo, puede ser de 3, 4 horitas y sobre todo trabajando a una muy baja intensidad, Porque no queremos más fuerza, que ya vamos sobrados, lo que vamos a buscar es trabajar la patata y sobre todo eliminar grasa o eliminar el tejido graso que puede quedar allí allí acumulado es eh, trabajar tiempo y trabajar despacito vale cosas concretas ya sabéis lo hemos explicado muchas veces que trabajar más rato a baja intensidad es lo que hace que afines correcto que el hecho de uh, no hacer series y no hacer fuerza tal no sé qué va a hacer que no ganemos volumen de fuerza y de todo eso y eso que bueno, cuando venga una carrera yo hablaremos cuando tengamos total, que ir a que ya me pillará por banda y me tendrá cuatro semanas o seis semanas ahí venga series tal sí, no sé series, qué subida, que subida, me reventará subida, subida. Ah. Ah. Oh. venga venga venga venga vamos pero ya habremos hecho la afinada previa. Pasa una cosa también. Hay gente que lo hace al revés y primero se pone muy fuerte y luego quiere afinar, entonces es más difícil. Claro, pero sobre todo aquí estamos hablando de nuestro caso que como vamos sobrados de fuerza, nosotros tenemos que buscar afinar. Si sí, hay una persona que es un palillico y evidentemente necesita o requiere algo de fuerza porque ve que las carreras del año pasado sufría a la hora de subir, pues hombre, a lo mejor muchacho o muchacha sí que debemos de trabajar la fuerza, aquí sí que debemos de priorizar y trabajar un poquito menos de volumen. Y bueno, pues... Ya nos tocará la temporada que viene a afinar un poquito más Otras preguntas concretas uh, En cuanto a la alimentación Porque aquí habrá gente que dirá, vale, ya me habéis dicho Cinco días a la semana o seis Esto, algunas dobles sesiones Esto lo vamos a hacer doce, ocho o 10 semanas Vamos a ver, vale Pero entonces, cuando acaba el entreno, ¿qué hago? Me, como he entrenado bastantes horas Y llego a casa con hambre y tal y no sé qué ¿Me tomo un pedazo de chuletón Y arroz y verdura Y pasta y tal? O toca cerrar un poquito? Toca cerrar el pico y sobre todo toca tener en cuenta chavales, chavalas, eh, el aumento de la ingesta de fibra para que los alimentos que comamos que sean de la mayor calidad posible, esto es evidente, pero sobre todo que tengamos una capacidad de digerirlos bien. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sean comidas copiosas, pues eso no funciona. Que metamos frutas, verduras, que, que metamos fibra al cuerpo, que nos va a ayudar a bajar y nos va a ayudar a afinar muchísimo más. Vale, entonces la pregunta es, ahora en cuanto a suplementación. Hay gente que dirá, coño, pues si hacéis estos entrenos de tantas horas, seguro que son los típicos momentos de temporada que vas a complementos de los batidos de proteína y esas cosas para cuando acabas de entreno hacer eh, recuperación muscular y todo eso. Nah, nah. En nuestro caso, vuelvo a repetir, <risa> ni se nos va a ocurrir tomar un exceso de proteínas a nivel de suplementación No, no, no, no, no. nosotros, pico cerrado, también de suplementación, la suplementación sí que la hemos tomado y sí que la necesitamos para los esfuerzos sobrehumanos que hacemos en las carreras Y aquí siempre lo sacamos en los vídeos, pero eso más adelante, ahora en pretemporada... Cerrado y. Más preguntas concretas, o bueno, mira, más que preguntas concretas, y ahora aquí ya me da igual, porque si le pregunto y me dice que no me va a joder, entonces ya te voy a decir lo que voy a hacer y tú ya... A ver, por favor. No, no eh, creo que es muy importante para todos y a mí me pasa especialmente. Como durante el año acabas, lo que hacemos nos gusta mucho, pero los dos o tal, no sé qué, eh, más el curro, más la oficina, más los viajes, hostia, llega un momento que después de 10 meses así o 11 meses así a muerte con 70 o 80 viajes al año puedes acabar un poco saturado de cabeza. Entonces, para pretemporada me gustaría que hiciéramos y vosotros probarlo también todas esas cosas que puedan llegar a ser distintas a lo que haremos durante año. A ver, si en año hacemos 5 ultramans ya tendremos tiempo de hacer ultramans, no vayamos a hacer ahora ultramans como pretemporada. Entonces, Esquí de montaña, muchas ganas tengo de hacer esquí de montaña. Eh, escaleras, a mí las escaleras me flipan entonces, escaleras tal. Eh, eh, durante el año, que bici de carretera puedo hacer menos, pues bici de carretera. Todo tipo de deportes que se puedan ir un poco, por ejemplo, ahora, si tenemos suerte en invierno de ir alguna vez por Canarias a hacer surf, eh, cualquier cosa que estemos ahí bastantes horas remando, más luego ponerte tal, que además estás haciendo todo el cuerpo, etc. Movernos, al final nos tenemos que mover y sobre todo si utilizamos deportes complementarios para nuestros deportes principales, que son los que competimos, pues mucho mejor, pero sobre todo movernos y movernos durante un tiempo largo. Ahí está, como os decía, bajas pulsaciones, baja intensidad, mucho rato. Sin la necesidad de ponerse de esto ni, desto, loco, ni sin loco. Esto quiere decir que si decidís estar cuatro horas empotrando, no hace falta que os pongáis el susto, por favor. ¡Vamos para allá! Dale, mía, vamos a pegar una afinada que se va a cagar la perra.